espacio, podríamos divisar el océano de selva que rodea a la capital del Guainía, Ubicada a 688 kilómetros de Bogotá, Inirida es el puerto donde iniciará la travesía nuestros hermanos adventistas a lo más profundo de la selva amazónica. Te invitamos a conocer y apoyar el proyecto Manos a la Obra, liderado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Buenos días, bienvenidos a Manos a la Obra, a raíz de la inundación que como iglesia, como pueblo, como municipio sufrimos el año pasado, eh, nos hemos afectado en tres comunidades, en el Platanellar, en Cañojota y en Matabén. Manos a la Obra te invita a que te involucres a la reconstrucción del templo donde será predicado el evangelio con poder a muchos hermanos nativos de todas estas regiones del Guainía, del Bichada. Eh, vamos ahora a dirigirnos a una de esas iglesias, la que fue afectada por la hora invernal. Así que te invito a que te embarques conmigo y te enamores del proyecto de Manos a la hora. En Mararata, la embarcación que lleva la palabra de Dios por los ríos de esta región selvática, nos embarcamos con nuestro hermano Darío indígena de la etnia Sicuani, junto con 13 hermanos guías, conquistadores, empeñados con alegría en dar a conocer la palabra del Señor en lo más profundo de la selva amazónica. Luego de 30 minutos, cerca de la estrella fluvial conformada por los ríos Inírida, Guaviare y Orinoco, logramos divisar en el cielo el costoso transporte que debemos utilizar para llegar a esta región recóndita de Colombia. En medio de los árboles se pierde el avión que transporta los alimentos en seres y la comunidad. Luego de una agotadora jornada, después de horas en el río, las sonrisas se comienzan a convertir en cansancio. Los rostros de nuestros conquistadores, guías y hermanos ahora reflejan la agotadora jornada. Sin embargo, la brisa, los hermosos paisajes y la naturaleza nos rodean mostrándonos la increíble creación de Dios. Nuestro próximo destino, Amalabén. Allí esperamos llegar donde el hermano Darío. Haremos una breve parada para reabastecer la excursión, descansar e iniciar de nuevo la jornada. Luego de hora y media de recorrido, este sitio en medio del río en la frontera con Venezuela nos acoge y nos permite tomar nuevos aires para nuestra larga jornada. <música> en toda la frontera con Venezuela encontramos a uno de nuestros ancianos de iglesia, Daniel, que junto con su esposa y el hermano Darío, nos venden parte de las provisiones requeridas ahora sí comienza nuestra travesía nuestro hermano Darío de la etnia sicuani uno de los muchos hermanos llamados Darío nos dirige por el río Orinoco a la máxima velocidad que nuestro bongo puede dar el cansancio es evidente y sufrimos en medio del río una falla por el combustible, pero la experticia de nuestro hermano nos permitió prender de nuevo el motor y continuar esta hermosa obra de la iglesia adventista. Ahora nos dirigimos a la confluencia de los ríos Orinoco y Matavén. tres horas de travesía debido a los percances, pero valió la pena. Llegamos a un hermoso río visitado por nacionales y extranjeros, contagiados por la hermosura de sus parajes y biodiversidad. Luego de una hora, llegamos al puerto. Aquí nos espera una larga jornada de caminata para llegar a nuestro destino final, la comunidad indígena Piaroba. Nuestra anciana iglesia Wilson, encabeza la caminata seguido de nuestros guías y conquistadores. Es una caminata de aproximadamente 40 minutos por un sendero adecuado por la comunidad indígena en medio de la selva. Luego de unos minutos, el cansancio y el calor se vuelve agotador. Andresito, agotado por su carga, solicita apoyo y Darje, luego de una extensa jornada, logra llegar después de 5 horas a la comunidad indígena. Hermano Wilson, ¿cuál es el problema de la planta? Te toca acelerarlo un poquito para que genere más. ¿Será la balinera del sosto? <risa> el hermano Wilson y Darío tratan de encender la vieja planta Yamaha que permitirá proyectar las enseñanzas de Dios a toda la comunidad. En medio de juegos, cantos, compañerismo y confraternidad, nuestros hermanos adventistas poco a poco van llegando y en especial nuestros futuros pilares de la iglesia, los niños que ya comienzan a ser instruidos en la palabra de Dios. Nuestro pastor no pierde tiempo e inicia la evangelización con hermanos interesados en hacer parte de la iglesia. Un bello ejemplo lo tenemos en nuestra hermana Margarita, profesora de la comunidad egresada de la Universidad UNAD adventista que traduce a los niños la forma de realizar los juegos. ¿Y ¡Mijaza! Pero tienen que cambiar de pareja. Si no puede decir así, tienen que cambiar de pareja. Pero en en el lenguaje indígena. Ahora, nuestros guías y conquistadores tienen el reto de utilizar el idioma Piaroba y comunicarse con los niños. Porque es la no, gente, porque no, la, la, la, la, no, la hermana ella pronuncia muy eh, como nosotros los piaros lo, lo pronunciamos. Entonces, sí. yo como que como ella tiene una imagen del grupo, y entonces, yo, como uno le da como una alegría que ella pronuncia ¿Ah, correcto, ¿sí? como no, no lo pronuncia. El hermano Wilson relata la forma en la que el año pasado llegaron en Maranata a ofrecer auxilio a nuestros hermanos en medio de la selva y nuestra hermana relata lo acontecido en esta inundación que no habían vivido antes el año pasado como le cuenta el hermano la ola invernal subió a, a la marca que tenemos la casa allá un metro un metro pasadito y en eso, en, por eso fue que nos tumbó, el agua nos destruyó, la iglesia donde nosotros humildemente nos reuníamos con, con los hermanos y el pastor y todo eso. Ahí tenemos la del la, la, la, esqueleto que era como evidencia. Bueno, nos encontramos aquí en el templo de, de nuestra comunidad indígena. Y muy buenas, ¿cómo es tu nombre? Eh, Giovanni Fuentes, Giovanni, Yo, así como Giovanni tenemos muchos simpatizantes en esta comunidad de la cual estamos hablando de aproximadamente 90 o 100 personas que hacen parte de esta comunidad en la mayoría adventistas, pero que realmente falta mucha tarea para poder hacer que todos los 98 hagan parte de nuestra comunidad adventista, pero ustedes que están allá, que están en el interior, nos pueden colaborar para que esta iglesia sea una realidad. Este, este centro que tenemos acá impacta no solamente a estas 98 eh, personas, sino que además de eso impacta a todas las comunidades indígenas que están alrededor de ella. Nosotros somos la única iglesia que hace presencia en este sector y así queremos que todos nosotros sigamos apoyando por medio de Manos a la Obra este hermoso proyecto que podrá sacar adelante nuestra comunidad. Eh, muy buenos días, mi nombre es Giovanni Fuentes. Que, en primer lugar agradecerle a la asociación adventista que nos dio estas tejas las láminas para que se cumpliera la iglesia pero eh, quiero pedirle un gran favor a todo esto soy miembro de la comunidad el líder de la comunidad quiero que nos siga fortaleciendo eh, pienso en la vida espiritual también seguir parte de la iglesia pertenecer a la iglesia adventista aunque pues estoy en proceso todavía eh, Terminar pues la comunidad colaborará con la mano de obra pues queremos más inversiones que todo sea lindo es Bien fulino para que la, las, los adventistas, los creyentes, nos sentamos acá y compartir la palabra del Señor. Muchas gracias a la asociación que nos dio las la lámina de sí. Y cerró los ojos. Y le dijo, oh Dios eterno, muchas gracias. Porque eres bueno y porque tu Un hermoso viernes, ha un sábado casa. en la noche con películas que invitan a la reflexión y un increíble amanecer que Dios nos regala para iniciar con el culto. El hermano Darío, junto con el pastor Donado, dirigen la escuela sabática. En medio de toda la programación, un hermoso detalle para las mamás. Suena decir mamá, qué dulce suena decir, Andar las calles lloro con Jesús se necesita vivir en plena luz Los cantos y alabanzas circundan las paredes imaginarias de la iglesia que cada vez se llena más con los hermanos que logran ser informados de nuestra llegada. Un hermoso ejemplo como costumbre en la comunidad todos salen y se saludan y despiden efusivamente se siente el amor por Dios y la iglesia. Luego de almuerzo, la sociedad de jóvenes es un momento especial para explicar la importancia de la unión y trabajo en equipo. Nuestra ardua excursión finaliza con la satisfacción de haber llegado a lo más profundo de la selva amazónica, donde es motivador ver que tenemos muchos hermanos que lo único que necesitan es ser visitados y que están deseosos de conocer más de la palabra de Dios. Bienvenidos a manos Francisco, a Francisco, muchas gracias. Sí, señor, muy amable, oye, usted que viene a visitarnos.